¡Hey, soy Per! ¿Que no! <risa> Muy buena gente, ¿qué tal estamos? Soy Mandra y sean todos bienvenidísimos a un nuevo video en el que ya saben que se viene. Obviamente la colaboración de Fortnite por Dragon Ball Super, con la que obviamente no me podía quedar atrás y tenía que hacer un video, amigo, porque literalmente epicando todo esto. Bueno, entonces, iniciamos el video, obviamente, mostrando uno de mis momentos más épicos, jugando el día de la colaboración. Nada, amigo, me la pela. Me la pela con canela, ma boy. Qué pasa, broder, ¿qué? ¿Lo necesitan los dos o qué? Ole. ¡Ay, los dos! ¡Oh, qué épico primero! ¡Dios! ¡Qué épico! Amigo, qué pasada. Ay, ay, ¡Ay, mierda! ¡Pero Dios! ¡Qué épico, amigo! Prácticamente, es que epiquísimo, amigo. piquísimo Pero bueno, vayamos con lo primordial: ¿Qué es lo que trae esta colaboración? Pues trae algunas cositas bastante buenas. Trae dos paquetes con la skin de Goku y. ¿Virus? Eh. Ok. Y Vegeta y Bulma Además de un pack de equipamiento Con algunas cosas del Dragon Ball Teniendo en cuenta esto Tenemos recompensas gratuitas Para todos los jugadores Si completamos pues, todas las misiones del apartado De misiones de Dragon Ball En las que podemos ganar a Shenlong Consiguiendo las 7 esferas del dragón que es una la delta que se ve increíble Además de unas, otra, de unas otras cositas 12 emotes epiquísimos Y cinco niveles totalmente gratuitos Que hombre, siempre vienen pues, bastante bien Nunca se pueden rechazar unos cuantos niveles más eh, sencillísimos Además de lo que ya vi en el inicio Que es la nube Nimbus quintón. O el vuela como le digo yo, y el Kamehameha. Que se pueden encontrar en, algún, en las cápsulas repartidas por la isla cuando inicie la primera tormenta. Además de algunas máquinas expendedoras que nos venden estos sitios por 250 de oro. Y me sacado el video de IBA 07 porque no tenía un clip de esto. Video de ahí en la descripción para evitar copyright. Kaboom, sí, rico, Kaboom. Ah, y por si se lo preguntaban, tal vez sí, tal vez no. La partida del clip del inicio eh, Obviamente La gané como todo un macho pecho peludo Con pelos en los huevos Bueno, ya dejó la tontería Continuamos Y como última cosa de esta colaboración La desaparición muy dolorosa De, de Del Clary Duraste una temporada y media más de lo que debías Pero ya era tu hora Hasta pronto The Daily Boy But, extraño más a mi Campo Caligine ¡Regala, Campo Caligine de una vez! Y hablando de otras cosas que no hablé de para cuando inició la temporada eh, Es la nueva zona frondosa llena de hongos Piedras que se pueden mover dependientes de la colaboración de Diana Cojones El pase de batalla con gótica luna en el primer nivel de pase de batalla Que se llama Heavy Un esqueleto que se puede ensamblar a gusto Con un montón de cosas que conseguimos eh, completando las misiones de temporada yo que no las quería completar, maldita sea, puto epic de mierda. Y la estrella, pues del pase de batalla, que obviamente es Darth Vader, amigo, que, es, que está epiquísimo. Eh, amigo, lo que creo que si esta actualización de Fortnite está mucho mejor que la Wild Update del Minecraft, que es una puta mierda. Ahora en cámara, en vivo y en directo, obviamente aquí, hombre, y el que me diga que me tengo que cortar el cabello, amigo, el que me diga eso en el chat huevón, lo baneo, lo baneo o cualquier cosa para eliminarle la cuenta se lo digo, lo mato bueno, señores, ahora sí, con mi opinión que nadie me pidió, obviamente de la temporada y algunas otras cosas que no dije pues claro, cuando estaba grabando, que es escanean que los bolonchos en la zona frondosa eh, han cambiado, ha llegado también zonas raras, pues con lo del árbol de la realidad y todas esas vainas eh, la colaboración del pase de batalla, pues con Indiana Jones y pues todas estas vainas eh, y entonces ¿qué más? Así mi, es pues, mi opinión sobre la colaboración de Dragon Ball que, pues amigo, digo que esto va a traer a mucha más gente Y que la verdad las skins están epiquísimas Aunque para mi opinión son un poco molestas a la vista Por lo que hice en videos y para la cosa de apuntar Puede llegar a ser un poquito de pay to lose Como supuestamente lo dice mucha gente Ahora sí, a mí en mi opinión, las skins me parecen una barbaridad Porque están... Y si nada más que decir gente, gracias por ver este video Ha sido un poquito cortito pero es que claro, no había... No había... ¿Por qué? ¿Por qué hice esa cara? No había tanto que decir Y bueno, gente Sin nada más que decir Pues yo me les despido ¡Chao, chao!